Solo te pido, que si no me quieres, no me hagas quererte. La sinceridad, este debería ser un valor primordial cuando de pareja se trata. Hola, sean bienvenidos a BeLifers. Les saluda Ricardo Niño y me complace tenerles por acá una vez más. Yo sé que no es nada fácil dar el paso para lograr el bienestar propio, pero en esta ocasión lo que estás haciendo es de admirar, así que te felicito, porque si estás acá es porque quieres reflexionar y mejorar tu vida de una vez por todas. Esto es V-Lifers, y esto apenas comienza. Lo que sí te pido es que te quedes hasta el final de este video, ya que te tengo una sorpresita que sé que te va a encantar. Es algo sumamente diferente. Ahora sí, comencemos. ¿Por qué mentir? ¿Por qué decirle a alguien que lo quieres si sabes que no es así? ¿Qué pretendes? No hacerle daño. Pues te aseguro que le haces más daño haciéndole creer que de verdad sientes cosas por él. Que de verdad sientes cosas por ella. Creo que no jugar con los sentimientos de otras personas es una de las cosas que deberían enseñarnos desde pequeños. He visto a muchas personas lanzarse al vacío sin paracaídas, entrar al mar sin saber nadar. Y jugar con corazones ajenos como si se tratara de un juego más de lotería. A ver qué sale. Qué tristeza. Pocos saben lo que vale un corazón ajeno. Pocos valoran los sentimientos de otras personas. Pero, ¿cómo exigirles a esas personas que respeten los sentimientos de otros si no se respetan los suyos, si no se quieren ni un poco? En este punto cae perfecto decir no le pidas peras al olmo te acepto que dudes si ir a la disco o no si emprender ese viaje o no si ir al infinito y más allá o no la verdad puedes hacer lo que quieras con tu vida total es tuya pero lo que no te acepto es que juegues con los sentimientos de los demás una relación o estás al 100% o no estás y ya si nos fijamos un poco deja mucho que pensar cuando dos personas se unen solo para ver qué sucede en realidad desde el principio ya sabemos que algo no saldrá bien de todo eso en cambio las vibras son distintas cuando se unen para tener algo o lograr ese algo si ¿Sí me entienden ¿Cómo pretendes que te vaya bien en el amor si andas jugando con cuanto corazón se te atraviese en el camino? La vida en algún momento te hará pagar. El karma existe y lo sabes. Cuando estamos en una relación, debemos zarpar con nuestra pareja y adelantarnos en esa aventura juntos. No mantener un pie fuera por si ocurre algo no estoy diciendo que eso esté del todo mal tampoco podemos arriesgarnos de buenas a primeras solo digo que no digas querer al 100% cuando en realidad tu amor o eso al que parecer sientes a duras penas está tocando el 30% jamás escúchame bien jamás podrás enamorarte de verdad mientras no tengas la valentía para dar al menos un pequeño trozo de tu corazón. Dime, ¿cómo esperas a recibir si no das nada a cambio? Si sabes muy bien que el amor es mutuo. <risas> Pero eso no es lo peor. Lo peor es que finjas querer. Lo peor es que finjas amar. Lo peor es que juegues de esa manera tan sucia con los sentimientos de alguien en que confía en ti. Eso te convierte en una persona miserable ¿Necesitas más tiempo? <ríe> por favor ¿Tiempo para qué? ¿Para que puedas buscar a alguien más y jugar también con sus sentimientos? No vengas a decir que aún no estás seguro segura de lo que sientes ya no eres un niño ya no eres una niña sabes muy bien cuándo quieres o no estar con alguien y eso es para ti para ti que finges querer no soy un simple pasatiempo no soy alguien que puedes desechar cuando quieras y recoger cuando te sientas sola otra vez solo otra vez soy más que eso y tu amigo amiga que estás atravesando una situación así hoy te digo eres más que eso mereces que te quieran bien que te quieran bonito no podemos pedirle a alguien que nos quiera no podemos exigirle a alguien que se quede a nuestro lado. Pero lo que sí podemos hacer es pedir respeto. Y si no lo demuestra, pues ya sabemos qué hacer. No se trata de hacer promesas vacías. No se trata de aparentar ser felices. Se trata de algo más. Se trata de estar juntos. Se trata de extrañarnos cuando no lo estemos se trata de amarnos como deberíamos se trata de soñar y apoyarnos para cumplir nuestros sueños se trata de ser sinceros de querer con el corazón el amor debe darse todos los días no en un mes sí y otro no en el amor ambos deben valorar y si esa persona que está a tu lado en lugar de ayudarte a alzar el vuelo te corta las alas ¿qué hace ahí pero amigos, esto no se trata solo de fingir querer, no. También se trata de no dejar ir. Porque muchos deciden querer cuando se dan cuenta que están perdiendo a esa persona. Estos sí que son bárbaros, ¿no? Cuando están con ella, él, no les prestan atención. No les prestan ni la más mínima atención. No les dan ni el más mínimo afecto. Pero cuando ven que esa persona ha decidido dejar de mendigar amor y tomar otro rumbo es en ese momento ese amor que nunca estuvo presente por la obra del destino se despierta creo que eso es caer muy bajo no dejar ir a alguien solo para no sentirse solo <ríe> Qué mal de verdad la vida me ha demostrado que cuando alguien no está contigo luego de haberse conocido muy bien esa persona o quiere estar sola o simplemente está esperando a alguien mejor y aunque suene cruel casi siempre es la segunda opción para evitar un maltrato y un mal rato lo mejor es ser sinceros desde el principio y decirle a esa persona que no está segura de sus sentimientos no vengas por mí no lo hagas si no sabes lo que de verdad quieres no pierdas tu tiempo y no me hagas perder el mío sonará duro pero creo que es lo mejor poner los puntos claros sobre la mesa desde el inicio puede evitarnos muchas noches en vela abrazando la almohada con lágrimas en los ojos no lo creen con el tiempo también he aprendido que si alguien duda de quererte, es porque en realidad no te quiere. Ahora te pregunto, ¿es tan difícil ser sincero? Muchas gracias por llegar hasta el final de este video, estoy muy agradecido, te pido que por favor me dejes en los comentarios un emoji con una mariposa, así sabré que te está gustando el video y que has llegado hasta el final. Adicionalmente te pido que por favor también, me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones, así te avisará cada que suba algún video. Por ahora, yo me despido, pero estoy seguro que nos veremos en una futura ocasión. Hasta la próxima.